YouTube, ya volví con otro video para ustedes hay una disculpa por estar subiendo el video más tarde de lo normal, pero les cuento durante un mes, casi 28 días, mis papás se fueron de viaje con mi hermano mayor y al final solo nos quedamos cuatro de mis hermanos, los menores y después de haberse lo que dio a mi mamá, me dejó del responsable del dinero, y bueno ya saben que cuando haces el super te vas dando cuenta de cuánto cuestan las cosas en realidad y no es como que no tuviera ninguna idea de cuánto costaban las cosas, pero digamos que el hacer toda la actividad por lo menos por un mes, los 15 si sí te cambia un poco la perspectiva de las cosas Porque aunque yo sí tengo mi propio dinero Digamos que administro en mis gastos La mayoría de mis gastos reales Digamos que yo no los pago Sí, lo voy a admitir O sea, soy una estudiante desempleada, mantenida Pero bueno, el punto aquí es que Me hizo darme cuenta que Pues cuando eventualmente Cuando me quiero independizar Voy a necesitar también tomar en cuenta Todos esos gastos que ya tomo por hecho Que no pongo como en mis cuentas Porque les voy a contar que mi papá Es una persona muy consciente de todo lo que sucede en su vida y eso incluye su dinero. Entonces a nosotros desde secundaria más o menos nos hacía hacer cuentas para darnos como nuestra semana. Es algo muy sencillo simplemente en una hoja de Excel pones fecha, en qué te lo gastaste si entró dinero, salió dinero a tus cuentas y ya está el total. Y eso es algo que he estado haciendo desde primera secundaria y aunque está ahí toda esa información, realmente nunca me he puesto a utilizar esas cantidades, o sea, todo eso que lo he registrado lo podría utilizar para medir pero no lo he hecho. Y ahora con esto experiencia fue como de, "Ah, huh, creo que debería de hacer más pro mi archivo de Excel para poder tener resultados por mes y anual también. Y bueno, a partir de ahí como que se desató todas las cosas que debería considerar si algún día me quiero independizar. Entonces lo dividí en dos categorías. La primera categoría es que debes de considerar en tu tiempo. Lavar tu ropa, cambiar las sábanas de tu cama, hacer el súper, cocinar, arreglar tu espacio, lavar tu coche, llevarlo al taller, lavar tu ropa, toallas y sábanas por lo menos cada semana. Y bueno, estas son cosas que probablemente Pueden pensar que son como obvias Que es como dapa, o sea, obviamente ya sabemos Que tienes que hacer todas esas cosas, pero aunque yo Varias de esas cosas ya las hago, o sea, por ejemplo Yo ya lavo mi ropa, yo cambio Mis sábanas, yo cambio mis toallas O sea, yo hago como todas esas cositas O sea, lo único que no hago es hacer el súper Y de vez en cuando no cocino yo O sea, porque realmente también me cocino Mi desayuno y mi cena, normalmente Solamente la comida no, a pesar de Más básicas y obvias que sean estas cosas Estoy consciente que a menos de que sea estudiantes foráneos que no les queda de otra muchos otros jóvenes no se encargan de estas cosas y simplemente alguien más las hace por ellos, y sé que me pueden decir que, ay bueno, pero si me independizo, o sea yo sé que voy a tener dinero para pagar para que alguien más haga esas cosas por mí y eso puede ser cierto, o puede no hacerlo pero, independientemente de si tienes o no el dinero para pagarlo, yo creo que es importante que en algún momento en tu vida sepas hacer estas cosas y que realmente las hagas, y que seas autosuficiente en ese sentido, y luego ya que seas una persona tan ocupada, exitosa, que simplemente no tengas tiempo de lavar tu ropa y cocinarte entonces ya contratas a alguien para que lo haga no es necesario que te guste simplemente es para hacerte consciente de todas las cosas que se necesitan para darte el estilo de vida que ahorita tiene y bueno claro también está el que te sigas cuidando yo sé que eso ya lo haces, ya te tomas tu tiempo de que te lavas la cara, cuidas tu piel, te cortas el cabello, etcétera, etcétera. entonces vaya estas cosas son simples, son básicas si me hicieron falta cosas, por favor pónganlo allá abajo en los comentarios. Cosas que saben que toman tiempo y que muy probablemente los jóvenes no se encargan de eso todavía. Pero aquí es donde viene la parte difícil. Ok, ya tienes este estilo de vida, hay ciertas cosas que tú no haces y ahora puedes empezar a hacer. Pero además hay cosas que ya haces para tu cuidado para un buen estilo de vida, pero que te cuestan dinero. Dinero que muy probablemente no es tuyo. Entonces aquí es donde entra eso de las finanzas personales. Si aún vives con tus papás, como yo, lo más probable es que tus gastos realmente involucren salidas, alguna que otra compra, pero principalmente cosas que quieres, pero rara vez son cosas que realmente necesitas para vivir pero bueno, también digo, también hay familias en las que las cosas económicamente hablando no están súper bien y sé que hay muchos jóvenes que trabajan para aportar a su casa, entonces ustedes son la excepción, pero hablando por lo menos desde mi punto de vista normalmente esos son los gastos, ¿no? de cosas que quieres cuando me puse a pensar realmente que eran las cosas en las que se gastaba mi papá en mí y además de lo que yo ya me gastaba en mí, me vino a la mente lo más obvio. Como cuando ya te independizas, pues pagas una renta, la luz, el agua, el gas, ¿no? Pero eso es súper hipotético porque realmente hasta que me mude a un lugar no voy a saber cuánto voy a gastar. Entonces me fui a las cosas en las que ya gasto y tal vez he tomado un poco por sentado porque yo no lo pago mensualmente. Uno como joven vive todo feliz... Con el internet, de su cuenta de Netflix, de los envíos gratis de Amazon Prime, de su música limitada de Spotify, de su plan de celular, de la gasolina para su carro, las reparaciones, de las limpiezas dentales, el ginecólogo, el dermatólogo, los viajes en familia. Ah, y no olvidemos el seguro de gastos médicos y el seguro del carro, todos los productos de belleza y de higiene que utilizamos, los estudios, obviamente, etcétera, etcétera etcétera. Y sí, la verdad es que fue como, wow, son muchas cosas las que necesito para tener ese estilo de vida. Pero eso no me detuvo. Así que, primero empecé con mis gastos, o sea, de que mi dinero que me llega a mí y que yo gasto. Ordené mis cuentas. Digamos que yo ya tenía esta tabla de fecha, objeto, entrada, salida, total. Ya, ahí estaba y la como de, oh, ok, tengo tanto dinero. Ahora lo que hice es que agregué hojas de Excel, en donde ya voy a tener como un resultado de ingresos totales mensuales, gastos totales mensuales, y además voy a poder ver por grupo cuánto gasté al mes y después anual y así puedo ver un estimado de cuánto es lo que gasto y cuánto voy a necesitar para cada categoría durante un año o en general darme cuenta de otras cosas, no ser más consciente de cómo utilizo mi dinero. Seguramente en la universidad o en la pre o lo que sea ya le hicieron esa actividad como de que saber cuánto cuesta. Yo ya lo había hecho pero la verdad es que muchas cosas fueron estimadas, era como de mm, pues creo que gasto esto no estoy muy segura, entonces el punto de todo esto es que ya sea seguro de que literal gaste este dinero este año en tal grupo realmente el cómo gastar el dinero es algo personal, o sea, cada quien tiene diferentes necesidades, entonces no hay como una regla, pero me parece que todo sería mejor si la gente realmente fuera consciente de a dónde está yendo su dinero entonces recapitulando, hay varias cosas que puedes hacer con tu tiempo, si eres estudiante que no tiene empleo como yo para empezar a medio independizarte, y no te va a costar nada de dinero, que es encargarte de tus propias cosas, utilizar tu tiempo en ti mismo y no dejar que otras personas hagan esas actividades por ti además si lo haces tú, entonces ya no te vas a poder quejar de que, ay, es que me manchó esta blusa, ay, es que no hace las cosas como a mí me gustan, si lo haces tú, entonces ya te va a gustar, o si tampoco te gusta como lo haces tú, entonces pide ayuda para que alguien te enseñe y entonces ya, todo chido si ya tienes dinero, pero aún vives con tus papás entonces puedes ir viendo qué cosas además de las actividades que ya les dije qué otras cosas puedes empezarte a pagar y poco a poco como irte alejando del dinero de tus padres ahí yo ya no les puedo ayudar porque yo no he llegado a esa etapa todavía pero algún día, algún día, pero si alguien ya lo hizo entonces ahí pongan en los comentarios algunas recomendaciones y eventualmente vas a tener que preocupar por realmente tú sí pagar todas esas cosas de autores de seguros y todo lo demás que ya les había dicho, pero por lo menos yo ahorita lo que voy a hacer y lo que los invito a hacer si se encuentran en el mismo lugar que yo es eso, ser más consciente de mis gastos hacer como mis gastos reales de míos y además también hacer como un documento aparte de otros gastos que no necesariamente yo pagué porque aún así fueron gastos para mi beneficio, para darme un estimado de, de cuánto cuesta mi estilo de vida al año, al mes y así no me sea tan difícil la transición una vez que me haya independizado cuando eso suceda, no sé cuándo vaya a ser pero sucederá y estar más preparada y no friquearme tanto con todas estas cosas o tener que hacer cambios en mi estilo de vida que me afecte negativamente porque, por ejemplo, luego hay personas que Dicen que no tienen tanto dinero Su solución es como empezar a comprar porquerías De comer, y es como, no, creo que tu alimentación Es lo último que debes de De recortar, ¿sabes? Primero recorta Tus gastos en ropa, en viajes En gasolina, tal vez encuentras otra manera De transportarte, hay otras cosas Menos importante que tu alimentación Entonces, por favor, no hagan ese Recorte, si creen que no tienen suficiente Dinero para mantener un estilo de vida Además, puedes tener una alimentación muy rica Que no sea cara, si sí sabes cocinar, entonces por eso también ahorita te conviene empezar a aprender a cocinar, si miras las cosas vas a poder ver como the big picture y también te va a ayudar a planear y ver más a largo plazo, a futuro entonces eso ha sido todo por hoy espero les sirva y les digo yo no me he independizado, entonces probablemente me hicieron falta muchas cosas, así que si ustedes ya saben qué onda, por favor pongan ahí abajo en los comentarios como tips o cosas que se deben de tomar en cuenta, importantes que yo no estoy considerando, denle like, suscríbanse, denle click a la campanita y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima semana.